O -o -o -o -o -o Mira, todo en la vida viene, va y vibrando viene, vibrando va Yo le regalo mis alas al viento Que siempre me enseña a soñar rumbar con rumbo, pa' aquí, pa' allí Sin rumbo, pa' allá, pa' acá Lelelelele lele lele le toda la vida viene y va Y volando viene, volando va Yo le regalo mis cartas al viento que siempre me enseña a volar Rumba con rumba, pa' pa' aquí, sin rumba, pa' pa' acá, pa' pa' acá ¡Voy! Le pedí unas alas al bien, la vida me las regaló Le pedí un sueño al universo, una estrella me lo bajó La comunicación no se mide por palabra, melodía natural y racional Son dones de la naturaleza La comunicación no se mide por palabra, melodía natural y racional Todo en la vida, vibrando de va Yo le regalo mis cartas al viento Mira que la vida te da alas para volar Soy energía pura, movimiento Dando la vuelta al mundo voy Esta es la rumba de Cuarembó Rumbo con rumba, dando la vuelta al mundo voy Esta es la rumba de Cuarembó